Continuamos informando acerca de este mega deslizamiento que se ha registrado en pasados días. Aproximadamente son 66 las viviendas que han colapsado, 108 familias afectadas. ...338 damnificados, 8 hectáreas, las cuales han resultado afectadas. Esto a consecuencia de las intensas lluvias. Sin embargo, están recibiendo la ayuda correspondiente por parte del gobierno, parte de autoridades que se han trasladado hasta este sector, incluso donaciones de toda la población. Pero la Defensoría del Pueblo también está colaborando, como ya es de costumbre, como sabemos que en cada situación... Ellos están presentes, también se han trasladado hasta este lugar y se ha conformado un campamento. Pues estaremos conociendo todos estos detalles a continuación. Para ello, quiero presentar a Teresa Subieta, delegada defensorial, que nos está acompañando. ¿Cómo está? Lorena, buenos días. muy buenos días. Un qué gusto, gusto que nos acompañe. En, qué gusto estar mm. entre ustedes en el canal Avia Es un gusto para nosotros que nos esté acompañando, sin embargo, no es eh, grato tener que informar acerca de esta desgracia. Esta, este mal momento que están viviendo estas familias, estas personas que resultaron afectadas y que quedaron sin un hogar, sin un techo Lorena, desde el primer momento que eh, se estuvo eh, realizando efectuando el desastre me llamaron varias familias a la una y media, dos menos cuarto de la tarde de ese nefasto día que ha sido el día martes y he estado la Delegación Defensorial del Pueblo a nivel departamental firmes desde ese momento hasta ahora que estamos ya empezando a trabajar desde las 8 de la mañana allá. Eh, querida Lorena, eh, realmente es eh, muy desgarrador ver a las familias que se han quedado sin nada. Son, ya han dicho, el número más de 60 familias pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido tú o hubiera sido yo? Es grave. El, el, el sufrimiento de esas familias no se compara a todo lo que nosotros nos pudiéramos condoler con ellos. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo, desde un primer momento, ha acompañado a estas familias, pero sobre todo ha abierto puntos de acopio y sobre todo ha empezado a plantear qué antecedentes hay sobre esta situación, qué es lo que ha pasado, por qué han tenido que sufrir este desastre eh, todas estas familias, siendo así que tú has debido ver hace ratito, han reportado dirigentes y familias del sector Inmaculada Concepción que hasta el día de ayer... En la mañana que estuvimos, ellos se quejaban que fundamentalmente ese sector eh, no había sido eh, atendido como debiera ser. Y decían, claro, estamos discriminados, somos eh, despreciados, no, nos, no hemos tomado desayuno, no hemos almorzado. ¿Y por qué, dicen ellos? Porque estamos reclamando que no debería verse excavado hoyos que se han hecho días anteriores hemos reclamado a la alcaldía porque creemos y consideramos que eso hubiese removido. De, eh, debilitado los cimientos de varias casas otra segunda demanda que hacen y dicen nosotros les preguntamos a la alcaldía habían decidido que unas cinco o seis casas del frente eh, eh, eh, se retirasen porque estaban en peligro. Y los del, del frente de, de ese sector le dijeron, tenemos que irnos, debemos retirarnos. No, no pasa nada, hemos revisado la casa, está bien, no, no hay problema. Pero después, al, al día siguiente, se da este batacazo. Entonces, la segunda demanda es, ¿qué pasó? ¿Por qué técnicamente no se nos eh, comunicó, no se nos advirtió? y podíamos haber salvado mínimamente nuestras costas. Entonces Ese hiciste? es el segundo planteamiento. Y el tercero, decían, necesitamos carpas. Uh -huh. La cancha Fígaro está bien, han ido varias familias también de acá, pero nos hemos quedado y no nos vamos a ir de aquí, decían y, eh, estas familias, porque en primer lugar no tenemos seguridad. Hay ladrones que se han entrado a las casas a robarnos. Y en tercer lugar, nosotros queremos sacar y recuperar todo lo que eh, eh, el, este desastre habría eh, ocasionado. Entonces, eh, gracias a Dios, no voy a negar, nos hemos movilizado con nuestra hermana defensora. Yo, yo estoy desde el martes de las 2 de la tarde y voy a estar al pie del cañón porque hemos constituido una carpa en el campamento Fígaro como Defensoría del Pueblo para recibir demandas, para recibir quejas, necesidades y nosotros poder ayudar y gestionar. Ya lo hemos hecho para el día de ayer, la Alcaldía está en este momento, las diferentes instituciones, Alcaldía, Defensa Civil, Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo y otras instituciones estatales se han articulado y se ha conformado la Comisión de Emergencia desde el primer momento del día martes, evidentemente, y se está poco a poco organizando, planificando y viendo las cosas de la mejor manera posible, porque evidentemente, Lorena, al principio hay pues un shock hay algo que desespera y que eh, hay una impotencia y que no se puede hacer nada. Pero como tienen experiencia defensa civil, se ha tenido también otros deslizamientos en los otros años. En diez tú años, sabes, cuatro deslizamientos. Entonces eh, se tiene experiencia y sí. se está enfrentando en el momento, en la coyuntura actual, lo mejor que se pueda. Al Inmaculada Concepción, queridos hermanos, no se desesperen, ya les van a colocar, o si ya les han colocado dos carpas, que implica eh, cada carpa para 10, porque han sido sinceros también ellos, se han ido unos a la cancha y otros se han ido a su familia, pero han quedado 20 familias que no quieren moverse de ahí, ni de día ni de noche, para cuidar sus eh, casas. Sus pertenencias. Ahora, ¿cuál es el rol principal que tendría que tener en este momento la alcaldía? Además, ¿no se hizo el estudio de suelo correspondiente dando autorización en poder construir en este sector? Eh, según lo que informa el señor alcalde Revilla es que eh, 19 familias tendrían catastro y la... planimetría. Exacto. Pero y igual tendría... se cayeron. Pero se cayeron. Eh, el resto no. Y aquí la Defensoría junto con las otras instituciones hemos estado planteando que no se puede diferenciar si son dueños de casa anticresistas o inquilinos y que en igualdad de condiciones ojalá el, el gobierno central, el gobierno departamental y sobre todo el gobierno municipal tengan que eh, eh, darles el derecho a su vivienda porque han perdido todo, han quedado sin nada. Sí, ayer veíamos desgarradoramente a varias familias, una de ellas, la abuelita, que estaba queriendo recuperar su dinero de años, comerciante sencillita que vende en las calles, 2.500 bolivianos, lloraba porque ya no estaba en la bolsita. ¿Quién se lo sacó? No sabemos. Y decía, era mi único ahorro. ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué voy a comer? ¿Con qué voy a vivir? Porque ahorita se los está asistiendo. Hay esta comisión de emergencias, hay una comisión que está trabajando bien donde está la Defensoría del Pueblo. Pero esto es momentáneamente. Claro. Serán 15 días, un mes, dos meses, tres. La casa no se la devuelve de la noche a la mañana. Por eso la alcaldía y el gobierno central y las autoridades pertinentes tendrán que ver juntos cómo coadyuvan y resuelven el problema de vivienda para estas familias. Muchas de estas familias incluso tienen préstamos bancarios para eh, la compra de estas viviendas, sin embargo tienen que seguir pagando el préstamo, ya no cuentan con una vivienda, entonces es un conjunto de cosas que se haya permitido de la construcción, las casas que sí tenían planimetría igual se cayeron. Entonces sí tiene la alcaldía que ver cómo colaborar con estas familias, estas personas que realmente lo han perdido todo. Pero el trabajo también que está realizando la Defensoría es para destacar. Están otorgando de ayuda a las familias viviendo, eh, ropa de abrigo alimentos, pero también recibiendo quejas para dar una solución y que ellos se sientan tranquilos y respaldados. Así es, miren, principalmente queremos decir a la ciudadanía paseña eh, que se está movilizando, que está siendo muy solidaria, no lleven ya mucha ropa, necesitamos, se necesita con urgencia colchones. Frazales. Querida Lorena, están las 45 carpas sobre... El, la cancha fígaro que es húmeda que es fría y con este frío hoy ha hecho como decían, menos un grado entonces se necesita hule o nylon grueso que impida el, el, frío. el frío para las familias colchones en lo posible eh, de plaza y media o doble plaza porque a, a la falta de colchones eh, esta comisión que es de emergencia está entregando un colchón de plaza y media para 12, 10 personas. Entonces, con urgencia se necesitan colchones de plaza y media o doble plaza. Las empresas que están vendiendo colchones, les rogamos, les pedimos que hagan eh, el servicio, la solidaridad de entregar y poder coadyuvar. Se necesita frazadas, se necesita cartones que también impiden que el frío pase claro. a las familias. Quiero agradecerle el Una tiempo. Una cosita más quisiera decir, claro. antes de que me corte, Lorena, querida. Usted ha hablado de los créditos de estas familias. La Defensoría quiere, eh, a través de su carpa, recibir estas quejas. Vamos a hacer gestiones con la ASFI. Para analizar esta situación, ya lo habíamos visto cuando el problema de Caranavi, cuando el, desliz, el, el derrumbe de Caranavi terrible, ya lo, lo hemos analizado. Tenemos las, las posibilidades y los caminos para contribuir. Y cualquier queja y denuncia, está la Defensoría del Pueblo en la cancha Fígaro con su carpa, su letrero grande, acudan y vamos a estar prestos a coadyuvar y a colaborar y sobre todo también estamos siendo vedores y estamos haciendo un seguimiento profundo. Pedimos a la policía que por favor, si sí de noche, haga buenos cordones por el lado de Cantutani, que es por donde se están entrando algunas personas inescrupulosas y están robando. No sé con qué sensibilidad, qué corazón tiene robando cosas de la gente humilde y sencilla. Y aprovechando este momento difícil el cual están atravesando para sustraer pertenencias de otras personas. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto que nos acompañe. Es un grato placer que esté en Yala reporta e informando a toda la población para que también puedan sumarse a esta campaña de solidaridad para entregar víveres eh, a estas personas, a estas familias, niños también que realmente necesitan de nuestra colaboración y por supuesto para dar una solución a lo que se está viviendo en este momento. Muchísimas gracias. gracias Felicitar Lorena. el trabajo que haces. Gracias hace. Lorena. Muchísimas gracias Yala, Adelante. Hasta una próxima. Bien, hemos estado conversando junto con Teresa Subieta, delegada defensorial, en torno a lo que está ocurriendo en esta zona del mega deslizamiento, la ayuda que se les está brindando a estas familias que realmente en este momento están necesitando de nuestra colaboración. Usted también se puede sumar, puede trasladarse a estos diferentes puntos de acopio y de esta manera brindar un granito de arena. Hoy por ti, mañana por mí.